Nos ocupamos ahora en esta lección del fascismo más allá del periodo de entreguerras, el extraño caso del fascismo español, es decir, básicamente, por tanto, del de caso del fascismo español. Extraño, hay que decir, para evitar confusiones, que sería extraño a partir de 1945, es decir, cuando el fascismo desaparece eh, de prácticamente toda Europa, pero se mantiene de alguna forma, como vamos a ver, en, en, en España. El fascismo en español, efectivamente, ocuparía posiciones de poder 30 años después, y aquí está su extrañeza, su excepcionalidad, hasta 30 años después, del final de la Segunda Guerra Mundial, de la derrota de los fascismos. ¿Cómo se explica esto? Hay que eh, partir de la idea, luego veremos cómo esto se traducirá en la idea de una dictadura fascistizada, hay que partir de la idea de que los fascistas españoles, el fascismo español, falange española de las Jons fracasó durante la Segunda República. Es decir, no consiguió convertirse en un partido de masas, como habían hecho los fascistas italianos o los nazis, ni siquiera consiguió ganar la batalla de la calle. Eh, de modo que eh, incluso en las elecciones de febrero de 1936, pues cosecha un ridículo 0,7% de los votos. De modo que fue verdaderamente la guerra civil la que generó, entre comillas, el partido fascista. ¿Por qué? Porque la guerra civil, un golpe de Estado, un principio militar eh, que fracasa, la guerra civil eh, adquiere perfiles cada vez mayores de guerra total. Y esto significa la movilización intensa de la población civil. Eh, tanto, diríamos, en las ciudades como en parte también para movilizar para eh, milicias, para el propio frente. Esta movilización de la sociedad civil, de la población civil, quien, mejor, quien está en mejores condiciones para hacerla es eh, Falange Española. ¿Por qué? Falange Española siempre estuvo... ...a favor de la destrucción violenta de la República. El Falange Española tenía su propio martirologio... Eh, ...por la violencia empleada y sufrida durante la Segunda República. El Falange Española se presentaba como un movimiento moderno, revolucionario... ...lo cual podía hacerla atractiva a sectores de las clases medias urbanas más modernas. Y al fin y al cabo tenía una mística cuando en una guerra se trata de matar y morir, pues la mística de la violencia podía ser, lógicamente, la más adecuada. Esto propicia que Falange se convierta en un partido de masas. Sin embargo, al mismo tiempo se da una circunstancia. Desde el primer momento, el control total de lo que sucede en la zona sublevada es de los militares, desde el ejército y pronto de Franco. De modo que, al mismo tiempo que falange se convierte en partido de masas, los mecanismos de poder se están estableciendo muy claramente. Por ejemplo, Franco será muy pronto, a finales de septiembre, principios de octubre, generalísimo de los ejércitos, jefe de gobierno, jefe del Estado, caudillo de España, controla todos los siglos. ¿Qué se produce entonces? Se produce la captura del de partido fascista por parte del Estado, por parte en este caso de Franco, que decreta la unificación desde fuera, desde arriba, de falange española de las Jons con los tradicionalistas. De ahí que a partir de ahí se hable de falange española tradicionalista de las Jons. El partido quedaba, por tanto, subordinado al Estado desde el primer momento. No era el caso de Italia o Alemania donde el partido conquistaba el poder. Diríamos que aquí era el poder el que conquistaba al partido. Pero, en estas circunstancias, no quiere decir que desapareciese el fascismo, porque el partido seguía siendo fascista, el partido unificado. Y aunque retrocediendo continuamente, a partir del 42-43, más después del 45, cuando es oscurecido un poco para que el régimen se pueda salvar, los fascistas españoles, Falange Española de las Horns, luego se llamará el movimiento, siguen teniendo una presencia notable en el régimen fascista. Nunca serán hegemónicos, nunca serán dominantes, siempre estarán subordinados, pero siempre estarán ahí. Por eso decimos, primero, que fue una dictadura fascistizada, no era fascista, mandaban los militares, mandaban los sectores tradicionales, mandaban los conservadores, mandaban la iglesia, pero los fascistas estuvieron siempre ahí, por lo tanto, fascistizada de principio a fin, y esa peculiaridad de que, en última instancia, hubo fascistas en España en posiciones de poder hasta 1975-76. Esa sería la extrañeza del caso español.